que realmente estamos ante también una ampliación y una inclusión de derechos como nunca se había visto. La cadena nacional eh, se transmite en lengua de señas argentina, eh, se transmiten los discursos eh, presidenciales, se hacen, el intérprete tiene la función de transmitirlo eh, en la lengua de señas, que es la lengua que eh, hablan, en la que se comunican las personas sordas de nuestro país y bueno tenemos la responsabilidad de que esa eh, información llegue eh, con calidad, que transmita el sentido y el contenido de esa información tal cual lo quiere transmitir eh, nuestra mandataria. Como intérprete de los discursos presidenciales es una enorme responsabilidad porque son las palabras de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 eh, digamos a la aplicación del artículo 66 de la ley de medios porque hay una voluntad de las distintas instituciones de un trabajo de articulación entre el INADI, el Afca, la Secretaría de Comunicación posible que apoyan, sostienen para que esto eh, continúe y apuestan a que trabajemos en equipos para tener una, eh, eh, que la, la interpretación sea de calidad. puede ocurrir hoy por hoy pensar trabajar los intérpretes de manera eh, solitaria eh, durante muchos años eh, la práctica de los intérpretes fue solitaria no, no se juntaban intérpretes a trabajar eh, dos intérpretes a trabajar juntos a pensar la práctica a pensar en los, las situaciones que uno enfrenta cotidianamente y nosotros hemos eh, Implementado esta, este trabajo en equipo, hemos eh, configurado el perfil y el trabajo del asesor, del asesor técnico, que en estos casos es una persona sorda, que es hablante de la lengua de señas argentina, eh, que tienen eh, conocimientos generales, eh, conocimientos del, que dominan ambas lenguas y que permite poder... Eh, enriquecernos a nosotros en ese intercambio de pensar y analizar los discursos, revisarlos, preparar eh, distintos proyectos de ley que posiblemente sean eh, luego eh, tomados en alguna cadena nacional, eh, con lo cual si bien nosotros nunca tenemos eh, el tema previamente, nosotros... Siempre nos anticipamos y es una estrategia de anticipación y de preparación previa que nos permite en el momento poder eh, ir eh, salvando todas las situaciones eh, en el momento de interpretación. Pero para nosotros es fundamental eh, trabajar con los asesores sordos. De la Tecnicatura apuntamos a que los, nuestros estudiantes eh, se formen trabajando en equipo, que generen trabajos colaborativos, que sean solidarios con el otro, que piensen en el otro y que asuman la responsabilidad que implica eh, la, esta, esta profesión.